Kumuku al final de la serie del anime es una shirori, pero hablaré más de su forma araña con la parte humana en la cabeza porque si hablo de las dos versiones el video sería demasiado largo, por lo tanto esta será su forma final Arane, donde la mitad superior de un humano crece encima de la cabeza de araña esta parte humana es una combinación entre su antigua apariencia de estudiante y algunos rangos de área hace su pariente genética En su totalidad, Arane tiene 10 ojos, hoy en la cabeza de la araña y 2 en la humana, dos cabezas y dos cerebros como aranes, Kumuku sufre el de albinismo, debido a esto todo su cuerpo es completamente blanco, al igual que su cabello, en realidad lo que parece ser cabello es tela de araña, lo cual puede entender y mover la voluntad gracias a control de hilo. Debido a que la mitad inferior de la araña es enorme sigue sin vestir casi nada de ropa, por excepción de algo similar a un sujetador deportivo para cubrir sus senos. En cuestión de cuerpo, por lo menos la parte humana es bastante bien dotada, tiene un cuabello largo que llega hasta la espalda baja, senos grandes y ojos completamente rojos, es una hermosura, ustedes la ven y se demayan de belleza, si no es de miedo, en que ahorita parece que hay uno que se la quiere tirar, pero bueno, seguimos con la personalidad de ella. La personalidad de Komoku pasa por varios desarrollos durante su tiempo como araña, al principio se siente afrumada y estresada por su situación al darse cuenta de que recarnó como un gran monstruo araña pero mantiene la esperanza e Incluso se fija algunas metas a largo plazo como aprender a hablar para comunicarse con los humanos y otros detalles similares, le gusta relajarse en la casa que ella misma hizo y se asusta fácilmente si se le acerca ella llora cuando necesita comerse los repugnantes montos de estrato superior Y está traumatizada por algunos eventos tempranos Pero endurece su mente con el objetivo establecido Hacerse más fuerte para poder abandonar el gran laberinto de héroe Al contrario, cuando se transforma en... Chiraori Oh Dios mío, qué mujer más hermosa Ella es extrovertida porque tiene... Poco o ninguna experiencia en el trato con personas debido a la soledad que tuvo que experimentar Mientras intentaba sobrevivir como una araña en el gran laberinto héroe Por dios, es hermosa y es introvertida. Mmm, perfecta esposa Puede leer los pensamientos y las intenciones de las personas O sea, no le pueden mentir ni engañar Es, oye, si le engañas te corta el pito ¡Te corta el pito, güey. Así que, ¿quién le quiere engañar además? Es hermosa, o sea, es hermosa pero a menudo no logra comunicar estos pensamientos con palabras. Tiene gesto, level que las personas cercanas a ella pueden entender. Pero hace todo lo posible para evitar interactuar con personas con las que no conoce, siempre que sea posible. O sea... Ustedes virgenes mm, mm, mm, no van a poder iniciar un hola porque ella se va a fumar Porque sabe sus intenciones ya Ya lo lee en la mente, ya lo huele Huele su virginidad A lo largo de la historia se insinúa fuertemente que Kumoku era la reencarnación de Wakaba Hero Una chica social cuya familia se había roto y era intimidada en la clase Sin embargo eso fue en realidad una diviación masiva En realidad Wakaba Hero es una identidad alternativa asumida por D para escapar de su deberes como gerente de inframundo y jugar a ser una estudiante normal de secundaria O sea, igual que Lucifer En realidad, ella era una marginada por elección y su familia que había separado en realidad no existía Además, a pesar de su tendencia antisocial, sus compañeros de clase la anaberaban como la reina de la clase Y sus posibles matones eran simplemente celosas de ella la verdadera identidad real de Komuko era una araña normal que estaba en el aula en el momento que todos recalna. Al ser visto, uno de los estudiantes, Nazume Tengo, quiso aplastarla, pero fue detenida por la maestra Osaka, quien permitió que la araña se quedara como una especie de mascota de la clase. Sin embargo, a los estudiantes le disgustó y Komuku pasó sus días en el salón de clase aferrándose desesperadamente a la vida. Un día, durante la clase, se produjo una explosión misteriosa que mató a todos en el aula, incluido a Kumoko. En realidad, la explosión fue el resultado un intento anterior de un héroe y un lord demonio de asesinar a Dee. Dee se sentía responsable y pensando que sería divertido recalnó a los estudiantes. Sin embargo, tal acto definitivamente atraería la atención de... Persona del inframundo Por lo tanto para distraerlo Tomó el alma de Kumuku de la araña Y la sobrevivió con una pieza propia En la araña antes de recarnarla También, o sea Que puso la personalidad de ella dentro de la araña En la alma de la araña Para que la araña tuviera la personalidad Y todo de ella cuando era humana El paradero de Kumuku Durante los eventos de la prelesis Es un gran misterio en ese momento se le conocía como la pesadilla del laberinto, un monstruo de clase legendario que devastó el mundo al mismo tiempo que nacían los otros recalnaciones. Las preguntas sobre el estado actual de Kumuku surgen por primera vez cuando Oka le revela a Katia que Wakaba es una de las recalnaciones que murió. Sin embargo, la supervivencia continua de Kumuku en la historia principal junto con el hecho de que Oka tiene un aire de desconfianza hacia ella parecía... Contradecir esto La presentación del señor demonio Que comparto mucho de su gesto Parecía dar crédito a que ella era Kumuku También estaba Chiro El misterioso comandante Décimo ejército demonio Que mató al héroe anterior Julie, Al instante Al mismo tiempo Estaba el misterioso maestro De Sofía Quien se dio a entender Que era Kumuku Después de que su Cruzara en la historia principal a medida que avanzaba la historia, más y más teorías sobre el paradero de Kumuku comenzaron a demoronarse. Primero se reveló que ella y el señor demonio eran personas separadas después de encontrarse la historia principal. Y se reveló que la razón detrás de sus gestos similares se debe a que este último ha absorbido su mente paralela. A continuación, aunque Kumuku fue asesinado durante la guerra en Serilla, logró revivir transfiriendo su alma a un clon. Además, la revelación de que Sofia era miembro del ejército demoníaco redujo aún más la posibilidad sospechoso. Al final, durante la batalla de F.B. se confirma que Kumuko es Shiro, después de que Chu y su grupo todos los reconocen como la reencarnación de Wakaba. Si vieron el anime como al final de la temporada, ya al final, a los últimos capítulos, yo creo que hasta el último capítulo es eso. Ahora voy a hablar de los poderes y habilidad del equipo. El equipo que usa Kumuku es una guadaña guay, un arma construida a partir de una de las extremidades delanteras en forma de guadaña de Kumuku, cuando era un arane. Una parte del alma de Kumuku aparece haber unido a ella, a través de la habilidad mental mente paralela, haciendo que emita constantemente un aura oscura, sea capaz de atravesar construcciones antimagia. Posee propiedades de crecimiento automático y ser completamente indestructible dentro de los fines del sistema O sea, es una alma chetadísima, que si te toca, te parte Increíble, alma 10 de 10, me encanta, yo también quiero una, así. Rango de alma de Kumuku respiración automática Atributo de putrefacción Atributo oscuro Esos son los tres atributos que yo conozco por el momento que tiene la arma de Kumuku, la guadaña Ahora voy a hablar de los poderes y habilidades de Kumuku, fuerza física más allá del sistema. Como Dios, la estadística de Chimuru está por encima del límite del sistema. El daño infligido por ella también ignora la resistencia física, lo que hace que incluso aquellos con una habilidad de resistencia al dolor se sientan heridas. Fluorocopia, una habilidad que le permite a Chiro ver con los ojos cerrados, también le otorga una visión de 360 grados a través y alrededor de la pared. Y más, ella no tiene punto ciego. Kanda. Su habilidad adicional como recarnado Aumenta su estadística de velocidad Y su crecimiento, además A diferencia de los mayorías de los beneficios De la, beneficio la recalnación no se trata De una habilidad única, sino de una Habilidad de alto nivel que cualquiera Puede tener, o sea, un campesino. La habilidad de los recarnados, que esta nadie la puede Tener, solo recarnados, restaura su HP, MP y su SP A subir de nivel, sin embargo Hay un límite en la cantidad Solo la la percibamente Después de que su estadística que se volviera demasiado en alta O sea, comienza a funcionar realmente bien cuando la sube de nivel Valoración Le permite ver la información del objetivo Sin bien solo le da el nombre Los niveles inferiores En los niveles superiores También revela los valores de estado Los títulos y la habilidad del de objetivo Sabiduría La evolución de la valoración creada por Di Después de que ella se quejó de que no tenía evolución Otorgó conocimiento ciclopídico De toda la información o restringida en el sistema un mapa que se actualiza constantemente de todos los lugares que ha visitado Así como la capacidad de marcar objetivos, evaluar su compañero gobernante y percibir el poder mágico O sea, un poder un poco chetao, altura de ocultismo concedido con sabiduría Le permite lanzar magia sin tener la habilidad asociada y agregar MP extra a un hechizo para aumentar su poder Orgullo aumenta enormemente su EQP y su ganancia de competencia, además de aumentar su capacidad de habilidad. Sin embargo, también puede afectar su mente hasta donde considera que las demás son solo una fuente de equipo Magia de abismo le permite convertir todo su radio en energía más y dándosela al sistema. Sin embargo, es un poder mágico increíblemente difícil de usar, por lo que dicen que es muy pocos seres, incluidos Komuko, lo han ejercido. O sea que casi nadie lo ha decidido. Muy poco lo han hecho. Perseverancia le permite usar MP como... HP. Una vez que este último se agota. Ojo malvado. Obtenido con perseverancia. Le permite infligir dolencia a su objetivo con solo mirarla. Además, debido a que tiene 8 ojos, puede usar varios ojos diferentes al mismo tiempo o usar solo a través de varios ojos. Una sola habilidad con los ojos que ya tiene. Perfecto. Pereza. Aumenta drásticamente los costes de HP, MP y SP del enemigo en los alrededores. O sea, que gasta más de lo que deberían los enemigos. Anulación de agotamiento. Tenida con la pereza. Evita que se Sienta cansada, además de permitirle permanecer, despierta todo el tiempo que quiera sin sufrir ningún efecto adverso por la falta de sueño. Caridad, aumenta drásticamente la despreocupación del HP de aquello a sus alrededor que ella percibe como aliado. Hilo de araña, una habilidad terrete que le permite producir hilo de araña. Control de hilo, le permite controlar teletrípicamente su hilo y alterar su forma para crear todo tipo de artículos ataque de veneno una habilidad que le permite envenenar a su objetivo con el contacto físico, ataque podredumbre obtenido tras su evolución a son L le permite convertir a su objetivo en polvo a entrar en contacto con una de sus extremidades anteriores en forma de guadaña a coste de dicha extremidad, dragon body debilita la magia de bajo nivel de su estorno, menta paralela le permite hacer clones mentales de sí misma que efectivamente le da múltiples personalidades ser que cada uno de estos o otro yo se hagan cargo de una fusión o tarea específica del cuerpo, puede disminuir efectivamente su carga mental, consumo de alma, puede viajar su mente paralela a través de conexiones psíquicas que tiene con otro para devorar su alma, debilitándola mientras que se esfuerza como si fuera suya según día ella inventó esta nueva habilidad por su cuenta, sin ninguna ayuda del sistema, que se considera una hazaña al nivel de Dios, inmortalidad, o sea, no Puedes morir a menos que le use magia de Erense y Abyss, o sea, es una, es una chetada. Colación de huevo, o sea, que hace huevo, que es mamá, es una mamá luchona en Revi que prácticamente puede mandar su mente a, a un huevo y multiplicarse como si fuera un colombo, mandar su alma hacia un huevo y salir. Mortal y regeneración, como lo dio, Chichiro es inmortal. Ella nunca morirá de vejez. Y su cuerpo nunca podrá ser destruido. A menos que destruyan su alma. Que ahí sí puede ser destruido. Como con el dios Gulididitosis Con que no sé ni pronunciarlo. Pero es prácticamente inmortal. Muy raramente la van a, la van a querer matar. Porque no van a poder. Muy, muy poca gente puede usar Soul Break para hacerle efecto a ella. Transformación: Chirio Puede cambiar libremente su forma humana y su forma araña, o sea, mames. En el lanzamiento de maldición, Chiro puede decir a otros. Por ejemplo, le puso una a Sofía que le obliga a referirse a ella como maestra y le hace arrodillarse cada vez que desafía sus órdenes. Cambia de forma, ella puede cambiar cualquier parte de su cuerpo en, en araña cuando ella quiere y cuando sea. Y no voy a añadir más habilidades porque en serio, ya son demasiadas habilidades que he puesto aquí. Bueno, vamos con la otra. Ahora voy a hablar de las curiosidades, Kumuku no es su verdadero nombre, sino uno de los que la autora le dio para que los fans se refirieran a ella. Kumuku en japonés está formado por los símbolos Kumu que significa araña y Ko que significa niño o niña. El nombre de su habilidad de nacimiento, Skanda o Indeter, dependiendo de la traducción, está basado en un sobrenombre de su personaje en un MMO. Kumuku es uno de los tres personajes que tiene como alien, Wakaba Hero. Kumuku Pasó gran parte de su vida creyendo que era Wakawa Hero. Shiro tiene la apariencia de Wakawa Hero. Por lo tanto, todos los recarnados la llamaban así. D es la verdadera Wakawa Hero. Eso lo dije más atrás en el video. Que dice es la verdadera y Kumuku es un clon que es una araña que estaba en el salón. Y por último, Kumuku es una madre soltera. Es una madre que publica en Facebook que es una luchona. Y que ella es una bichota que no necesita un hombre. y I.I.G. Mis niños y yo vamos a salir fétiles. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy, la verdad. Espero que les haya gustado. Y si me faltó algo, pueden dejarlo ahí abajo. Yo siempre voy a leer los comentarios. Y la verdad, fue un gusto hacer este video. Y ya. Bye, bye. Chao.